Antes pongan en silencio los móviles. Sí, sí, desconecten las alarmas, dejen a un lado el internet y dedíquense unos minutos a ustedes mismos. Parece sencillo, pero muy pocas veces lo hacemos. Si más de uno o una lo hiciera, evitaría los síntomas más frecuentes y más incómodos derivados de la ansiedad. Sudoración, taquicardias, sequedad de boca, problemas para conciliar el sueño, problemas digestivos. De todo ello vamos a hablar con la psicóloga de los lunes, con Patricia Ramírez. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ya saben que Patricia tiene consulta en nuestro programa todos los lunes y además, si quieren más consejos, los pueden encontrar en su último libro, Autoayúdate. Bueno, dicho esto, Patricia, ¿qué trastornos generan ansiedad? Mira, hay un grupo de trastornos que tienen como síntoma común. Eh, todos los que habéis dicho vosotros, la, la, que al final son los síntomas de la ansiedad. Y ahí se encuentra la fobia simple, el trastorno obsesivo compulsivo, el estrés postraumático, eh, la ansiedad generalizada, la fobia social. O sea, todos esos trastornos que recoge el manual de los trastornos mentales cursan como principal síntoma, como, principal síntoma la ansiedad. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, por las fobias simples. Vamos a situarnos. Vale. El... Mira, la fobia simple es el miedo... Un, un miedo exagerado, que además la persona reconoce que es exagerado, a algo en concreto. Tú puedes tener miedo a los perros, miedo a la suciedad, miedo a los aviones, a las tormentas, miedo a contagiarte de una enfermedad. Y cualquiera de ellos, el obsesivo compulsivo o la fobia simple de la que estamos hablando, la ansiedad generalizada, tienen la misma sintomatología. La sintomatología puede ser física, bueno, pues lo que hemos dicho, palpitaciones, esa sensación de ahogo no poder conciliar el sueño, trastornos digestivos como etapas en las que uno está muy estreñido o tiene diarreas, sudoración, se queda de boca, problemas para eh, dolores de cabeza, lo que son las cefaleas tensionales. Como eso provoca cansancio y uno no duerme bien, también muchas veces va asociado a mayor consumo de tabaco, mayor consumo de alcohol y por supuesto hay síntomas cognitivos. La gente con ansiedad tiene problemas para eh, tomar decisiones, bloqueos mentales, hay sensación de confusión, olvidos frecuentes. Uh -huh. ¿Y la, la ansiedad es, es buena o no es buena? Porque en este caso, por lo que me estás contando, hay que dejarla a un lado. ¿no? <risa> Yo vi cuando los pacientes me dicen, no quiero tener ansiedad, digo, pues es una equivocación. La ansiedad es una respuesta adaptativa del cuerpo y la necesitamos para combatir las amenazas. Lo que ocurre es que nosotros convertimos en amenazas cosas que no lo son, la posibilidad de perder un empleo o de no alcanzarlo o de que alguien no te haga caso, el pensar que un comentario ha sentado mal, pensamos que eso es catastrófico y nuestro cuerpo reacciona como si estuviésemos ante una amenaza que pone en peligro nuestra vida. La ansiedad la necesitamos porque tú imagínate que tienes un accidente o que vas por la calle y alguien intenta robarte el bolso, si tú no reaccionas con adrenalina y con esa fuerza y los músculos se tensan para poder correr o luchar, bueno pues pones tu vida en peligro. Así que la ansiedad y la respuesta de miedo son tus amigos, pero solamente deberían activarse cuando realmente tuviésemos una situación de amenaza real. Entonces lo que hay que decirle a la gente que lo que tenemos que cambiar no es la emoción, la emoción hay que aceptarla, lo que hay que cambiar es la valoración que hacemos de las cosas que suceden a nuestro alrededor para no percibirlas como si fuesen osos o llegar, peligros. ¿Pero te puedes llegar a, a morir de un ataque de ansiedad, Patricia, o No, no. No, no, no, no, no. La ansiedad nunca, eh, nunca te va a matar, salvo, salvo que hablemos de alguien que tiene una cardiopatía y la cardiopatía se dispara, bueno, pues por, por, bueno, por ansiedad. Como se ha muerto alguna vez alguna persona en un estadio de fútbol, ¿no? Que de la emoción y, y la adrenalina, bueno, pues el corazón le da, le, bueno tiene un infarto. Pero la ansiedad es incómoda, es muy desagradable, porque los síntomas cuando lo sientes, y además no sabes de dónde vienen, la gente se confunde y tiene la sensación de muerte súbita, va corriendo al hospital porque piensa que se está muriendo o que le está dando un infarto. Pero la ansiedad no te va a matar, no te va a matar, es desagradable. ¿Y cómo sabes que tienes un ataque de ansiedad? Porque dices, bueno, te puede coger dolor de cabeza, tiene que conocerse uno mismo también para identificar a eso, ¿no? Claro, la mayoría de pacientes con, con estas crisis de ansiedad terminan haciendo como escondidas a todos los especialistas, al digestivo, al dermatólogo, al endocrino, incluso al, al urólogo, porque hay gente que tiene problemas en la respuesta sexual por culpa de la ansiedad, impide la, la erección. Entonces, cuando el médico te hace una analítica y, o un chequeo y te dice, mira, no tienes nada, estos no son nervios, nada. créetelo, créetelo, porque la gente no se lo termina de creer. A veces la respuesta de ansiedad es tan devastadora que la, la gente no se cree que eso lo esté provocando su mente. Bueno, su mente o sus pensamientos o la interpretación. Entonces lo que hay que hacer es acudir a un especialista, a un psicólogo en este caso, y en el caso de que la ansiedad te esté bloqueando y limitando tu vida, igual hace falta medicación, y una vez que te dicen, haz esto y trabaja los pensamientos y las, emo y las emociones de esta manera... Hay que trabajarlo por ahí, porque básicamente la ansiedad va a desaparecer o la vas a manejar cuando tú aprendas a enfocar de forma diferente. Fíjate qué fácil es para que la gente lo entienda. Cuando tú vas por la calle, tenemos 100.000 estímulos visuales. Hay coches, hay tráfico, hay semáforos, hay personas, hay animales, hay Muy árboles. ]ido. Nosotros no vemos todo a la vez, porque tú haces una selección. ...la atención es selectiva... ...tú solo vas mirando... ...pues aquello que vas buscando... ...miras igual la ropa de la gente si te interesa... ...o los modelos de los coches... ...o si pasa un perro... ...pues con las emociones pasa lo mismo... ...si nosotros atendemos de forma catastrófica... ...y le damos un valor tremendo a lo que estamos sintiendo... ...se vuelve cada vez más poderoso... ...porque está centrando la atención... ...la gente tiene que aceptar que tiene esa emoción... ...pero, pero minimizarla... ...bueno si esto es ansiedad no pasa nada... ...la voy a dejar dentro de mí... ...y mientras voy a seguir haciendo esto... Tengo que hablar en público, oye, me está latiendo el corazón. Si empiezo a pensar, me late el corazón, que miedo, no lo voy a poder resistir, cada vez serán mayores los latidos porque el propio pensamiento se vuelve una amenaza. Entonces hay que decir, uy, sí, tengo latidos, mira qué bien, estoy viva. Minimizar, o sea, quitarle el valor. Decir, si no te importa, voy a dejar de atenderlo porque ahora tengo que hablar en público y eso es más importante para mí. Se trata casi de hablar con tu ansiedad y decirle dónde está su sitio. No es ella la que tiene que decirte, yo puedo contigo... Yo, ¿vale? ...yo lo embauco todo porque es realmente lo que está haciendo... ...con las personas que le prestan atención... ...le dan mucho valor a lo que sienten. ¿Pero por qué, Patricia, hay personas que tienen ansiedad... ...y otros en cambio no, no la acusan? Justo por ese, por ese enfoque... ...dos personas ante una misma situación... ...la valoran de forma diferente... ...vamos a imaginar dos personas que se enfrentan a una entrevista de trabajo... ...una de ellas va pensando... ...seguro que no soy el candidato ideal... ...me voy a poner nervioso... ...ya me ha pasado otras veces... ...y si tartamudeo... ...y si nota que no... ...¿vale?... ...y si me nota nervioso y no me coge... ...o sea, va anticipando el fracaso... ...va prestando atención a lo malo que puede ocurrir... ...por lo tanto su cerebro entiende... ...que está ante un peligro... ...y le genera adrenalina y la respuesta de miedo... ...la otra persona en cambio va pensando... ...me voy a sentar tranquilo... ...yo voy a contestar cuando me pregunten... ...voy a mantener el contacto ocular... ...voy a intentar incluso disfrutar la entrevista y ojalá tenga suerte y sea la persona elegida. Como no va contemplando la situación de entrevista de trabajo como algo amenazante, seguramente disfrute, lo pase bien, conteste más tranquilo, se acuerde de las cosas porque no tiene miedo. Entonces, al final, a este le, le va a ir peor... No porque lo haya anticipado, sino porque su situación emocional y cognitiva en ese momento no le hace estar pendiente de la entrevista, sino de cómo se siente y de lo que está pensando. Pasa de claro, ¿qué tratamientos existen para gestionar esos síntomas? Porque eh, lo primero que um, quizás uno piensa es: una, dame una algo, dame algo. Claro. ¿Qué me puedo tomar? Es cierto que cuando vamos al, al médico de cabecera, el médico de cabecera no es un psicólogo y tampoco tiene tiempo eh, para eh, entrenar a una persona para hacerlo. Entonces. Se recetan muchísimos ansiolíticos, el ansiolítico es rápido y te deja tranquilo, pero yo creo que es un parche y la gente que lo tiene que tomar, está claro que lo tiene que tomar y tiene que seguir el tratamiento de su médico, pero a la larga lo que tiene que aprender la persona es a manejar y gestionar sus emociones, aceptándolas, haciendo técnicas de relajación para controlar esa actividad del sistema nervioso, utilizando la risa, la risa y el humor son una respuesta incompatible con la ansiedad. Claro, porque cuando contemplamos la vida desde el, desde el punto humorista, humorístico perdón, y sin darle ese valor catastrófico que tiene, pues no desencadenamos la respuesta de miedo. Pero, Pero hay son risas que son como muy de nervios, ¿no? Sí, hay una risa relacionada con la ansiedad, ese ataque de risa que te da que no lo puedes controlar. Es una respuesta que tiene el sistema nervioso cuando tú estás muy nervioso. Pero sobre todo es importante manejar los pensamientos, aprender a interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor sin esa parte tremendista con la que muchas personas lo hacen. Uh -huh. entonces hay que quitarle un poco de valor a las cosas que no lo tiene, tenemos que elegir la batalla yo no puedo estar todo el día anticipando que las cosas van a ir mal o que voy a tener un peligro, o que me voy a contagiar de una enfermedad, o de que el mundo es amenazante para mí, o de que voy a tener mala suerte o de que a mis hijos le va a ir mal que hay mucha gente que piensa en esa dirección solo van pensando los peligros con los que se encuentran que ni siquiera son tantos porque además muchos de esos miedos cuando realmente llegan a ocurrir, tú te das cuenta que tienes recursos personales para afrontarlos, que ese es uno de los problemas de la ansiedad, que ante la situación, la gente, la primera valoración que hace es, estoy preparado para hacerle frente o no, y muchas veces nos vemos sin recursos para hacer frente a esas situaciones. Es un poco el divide y vencerás. La atención. Separar eh, no todo eso que te parece un todo, que, que te agoba sí. y se te viene encima. y.. hablarlo desde otro punto de vista. Oye, realmente, y cuando te pones al final en qué es lo peor que puede suceder, también te das cuenta que tampoco es tan catastrófico. Bueno, lo peor que puede suceder es que no me cojan para, la entre, para este, este trabajo. Bueno, pues ya me cogerán para otro. Tu atención y tu miedo no puede estar en las cosas que tú no puedes controlar. Como es la decisión del entrevistador de cogerte a ti o no? Tu atención tiene que estar puesta en... ¿Qué depende de mí? ¿Qué puedo hacer yo para conseguir esto? Y si al final no ocurre, pues tampoco pasa nada. Lo que pasa es que, claro, no es un mal menor, porque antes también lo hemos dicho, que lleva a trastornos mucho más graves, ¿no? Pero eh, todos esos trastornos se pueden curar, o se ¿Qué? pueden curar igual. Claro que se pueden curar. Tú date cuenta que todos esos síntomas que vienen como consecuencia, no de una enfermedad, sino como consecuencia de la respuesta de miedo, van a... ...van a eliminarse o van a desaparecer... ...en el momento en el que tú manejes y gestiones tu miedo... ...y tu miedo depende de esa interpretación que estamos haciendo... ...catastrófica, tremenda, eh, subjetiva... ...sobre las situaciones que nos provocan miedo... ...ya sea el ratón, el perro, la suciedad, la enfermedad... ...o el conocer a una persona que piensas que te puede rechazar... Uh -huh. ...es nuestra mente que tiene que empezar a enfocar... ...en lo que sí puede funcionar, en lo que vamos a hacer bien... ...en lugar de lo que puede fallar y en que la vida me puede ir mal. Una última pregunta, Patricia. ¿Tú crees que el narcisismo es un trastorno muy habitual hoy en día? Mira, el trastorno de personalidad narcisista es muy poco frecuente, pero sí es cierto que hay mucha gente más egocéntrica y vanidosa, bueno, pues que se cree el, el ombligo del mundo y que el, mu, el mundo gira en torno a ellos, y eso sí que hay mucho más. bueno Pues Patricia Ramírez, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Como cada lunes. Ha sido un placer a vosotros.